Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Aquí estamos en un nuevo video del canal y estamos jugando, lo, mi, enseñando mi inventario otra vez. Porque bueno, ya se me están jugando las ideas, como lo dije, así que ya, se me ocurrió esto. Al principio iba a hacer un video de haciéndome pasar por crowd ya que me di cuenta de que tenía un traje de hace mucho que se llamaba vez Y bueno, lo quería hacer, pero después se me ocurrió esta otra idea. Que iba a ser menos... más, men, Más... No sé cómo decirlo, pero mejor que la de Kraves. Bueno, eh, he estado rindiendo para un evento que salió en Adopt Me, que se llama el de los aviones. Bridging. Eh... Pero lo malo es que no me alcanza el dinero, porque aunque tenga mil, mil books, no me alcanzaría porque valen más de 3000. Y ya quedan solo 21 horas para que se acabe el evento, así que ya no da. Eh. Voy a enseñar mi inventario completamente a mis mascotas Y también De qué, qué edad van Y mi casa Y también No sé, voy a comprar algunas cosas Pero no sé, tan el video Tan aburrido Como un huevo para ver si me sale Si me sale una mascota legendaria Una mascota común O una mascota normal Así que vamos a Allá Ok, vamos a... acá estamos en la casa y tengo 1484 bucks, pero eh, no me alcanza todavía, voy a poner con el dinero. Bueno, como no me alcanza, no me importa todavía mucho gastármelo, así que me lo gastaré todo. Eh, me gastaré un poco y después me gastaré esto, ya que no me creo que me gaste todo en huevo. Así que nada. En eh, mascotas tengo un güey metálico, otro güey metálico, eh, un güey lunar, un clockfish, un panda rojo, un yeti que me lo gané en el evento de invierno cuando salió la nieve. Y se podía conseguir las galletitas, yo reuní dos días eh, las galletitas y me compré el yeti. Ay. Bueno. Y eh, me que este mono me, me lo pasé por otra cuenta que tenía, ya que esa cuenta la tenía perdida. Simplemente eh, no me acordaba cómo se llamaba, así que después de un rato de intentarlo, la conseguí, me pasé todas las mascotas que tenía y los autos, ya que por eso tengo estos vehículos de aquí, este, este y creo que nada más. Tenía solo esos ahí. Y creo que otro de estos. Tenía esos porque en ese tiempo yo lo que hacía era algo muy eh, de ratas, porque lo que hacía es esto ponerme una ropa horrible y hacer esto sentarme y decir eh ay, okay, perdón eh, bueno, ayuda no tengo dinero así dije yo y la verdad es que era algo para las personas ratas ya que eso nadie te va a dar mascotas pero yo tuve suerte de que una persona vino y me dijo ay yo como ese tiempo no tenía ni siquiera ni que si fija yo pensaba que ya solo y yo perdón, le dije ayúdame que no tengo más carros, me voy a dar un regalo más que sea y él me dijo él me dijo en inglés tengo un carro de más pero no lo uso así que te lo voy a dar Pero tal si me di cuenta que te dice eso y bueno ya y bueno pasó eso de que me dieron un auto y después me reuní mucho mucho dinero para comprarme mi moto ya que no ahora que ese tiempo no tenía mascota, así, no tiene forma de conseguir dinero. Y el huevo inicial que tenía no me gustaba, así que simplemente no lo usé nunca. Nunca lo abrí, nunca lo hice. Y el huevo inicial, ahora me acuerdo, me dio un pollito. Me dio un pollito. O sé sea, que este pollito lo conseguí. Y bueno, me lo quedé. No sé por qué salió me salió un, un pollito. Debería haberme salido un perro, un gato o cualquier mascota fea, pero me salió un pollito. Y después conseguí otra mascota que sería una que sería más o menos exclusiva y que ya no se la puede conseguir, y sería la gallina. Y después la nutria que tuve y después el mono, que me lo gané en el evento de los monos cuando había un circo. Y eh, yo el mono que quería ganarme era el más exclusivo, pero no me salió así que ya no. Lo. Y también me gané un gato y bueno, y otro gato. Esta cámara me la gané, pero en mi cuenta esta... Abrió un huevo y me salió un, un kirin. Y esta acá también me salió. Y un murciélago que ya lo tenía en el evento de Halloween. Y otro un murciélago también tenía dos murciélagos así. Y, y bueno, como no me gustaron estos murciélagos, regalé uno y el resto, este me lo quedé. Acá tengo otro común que este lo tenía así nomás. No lo usaba Y la moscata que más uso es el pulpo. Ay, se <risas> Bueno. Esta mascota que me gusta es pulpo, el yeti que estamos enfermos creo, si sí, está enfermo. Y también uso el, los dos wey metálico y el blue fish, que es Nemo. Mira. Así yo le pongo la ropa así, No sé por qué la puse hace mucho que no me lo gané. Ya ahorita no le pongo ropa a los personajes. Bueno, me voy a gastar el dinero ya que no tengo nada más que, que contarles. Ay. Y no tengo suficiente dinero y no voy a alcanzar a, a reunir. Es que anteriormente los otros días me lo había pasado haciendo videos que al final no los grabé. Porque bueno, hacía un video me decían, no, ese video está feo, así que no lo, no lo subo. Y bueno, no, no me da cuenta que en me había este evento, así que no puede reunir. Reuní un poco y el resto de nada. Me, me, me había tardado demasiado tiempo, que yo no, ya, no, ya no había tiempo para hacer todo esto. Eh, vamos a salir... Eh, voy a ir a comprarme, no sé, un, un huevo y después un carro. Sí que me alcanza claro. O un carro, no sé. Voy a comprar un carro, pero... No sé, no sé si me voy a cansar un carro. No sé qué si me sale mejor, un huevo o un carro. No sé. Si tuviera en, si en vivo, ahí sí me pueden decir. Pero no. A ver, creo que me voy a comprar un carro, no sé, la verdad. Pero vamos a ver cuánto valen los carros y si me, si me alcanza algún carro que sea bueno y que sea bonito y que, y que sea el más caro Me lo compro, a ver este cuánto vale, 1600, eh? no me alcanza Me alcanzaría pero yo no tengo Yo he sacado 1800, creo que no, no me alcanza todos los carros Esto casi me alcanza Pero no quiero comprometerse Está aquí un todoterreno <risa> Oh, está bonito este carro Pero el que más me gusta es el de allá porque tiene, no tiene el... Esto atrás, y se ve bonito el carro son para las dos personas. Creo que reuniré para este. No sé. Ahorita um, iba a gastarme todo, pero que veo ese carro y veo que me, no, no tenía nada de tenerlo. Miren, eh, voy a ponerle, creo que, pausa y cuando tenga el dinero voy a comprar el carro. Ya que me falta mucho. Y él sé que no me han dado mi dinero de, del tiempo, ya que me aquí todavía están los, los aviones. Y sí, acá este avión vale 3.500. Y este 4.000. Miren, faltan 21 horas para que sa se salgan estos dos. Cuando se acabe el tiempo, se me reiniciará el server, creo. Y ya apareceré sin los autos. También me gané. Eh, ¿What? Ahí. Este, este me lo gané en mi cuenta, esta. Porque bueno, estaba abriendo regalos. Y el regalo mayor era este auto banana bueno, me lo, me lo gané, a suerte. era el auto más exclusivo que tengo hasta ahora, y es que ya no está. Y a la vez el auto que más me ha costado tener, porque este auto normalmente no te sale si tienes una mala suerte. Si tienes suerte, pero es de los dioses, y sí si te sale este auto. Creo que voy a reunir con mi Yeti y después cuando vuelva voy a decirles. De te voy a estar en un buen rato, así que... esperenme. Ahora volvemos. Ahora. Bueno. Chicos, creo que la otra op opción, que era la de comprarme una mascota, es mucho mejor, creo. Porque me tardaré demasiado tiempo en reunir 800. <coughs> bueno, creo que seguro tenía el nombre, creo es porque, bueno, como les dije, eso estaba haciendo para el video. Pero al final no lo hice. Eh, estoy en el carro. No sé, creo que hay que probar una mascota, porque es lo que más se me ocurre. A ver, vamos a comprar una mascota. Hmm. Creo que me compré una de estas. Están en 750, creo que me va a sobrar incluso. Pero miren, 5% de legendario. Bueno, para que vean qué suerte tengo yo al comprar mascotas. Bueno, ahora voy a poner pausa y voy a esperar que me... Que me, me pida una, una tarea porque no me va a pedir ahora nada Así que esperemos Bueno, seguimos esperando sí. Ya casi bueno, voy a poner mouse otra vez y creo que ahí con esto por una misión, ahí lo pongo otra vez. Ok, ya casi no falta nada, por la mitad. Es que no me piden muchas misiones, entonces, creo que le falta dos y ya está. Así que hay que esperar. Ok, cuando me pido otra misión, yo otra, la última, les enseñaré para que qué, qué animal sale. A ver. Porque okay, ya me pidieron las dos misiones. Se abrirá ya muy pronto, así que. Yo estoy grabando desde ahora. Es acampar y a la vez dormir, así que. Rápido. Vamos a matar. A ver. Ay, no Ya va a salir Cuando se viene esto y falta el último Ahí ya saldrá el huevo Faltaría acampar No está nada a ver, qué, a ver qué hay personas me da ¿Qué me da? ¿Qué? ¿Qué es me que un kirin Me salgo un kirin es un kirin, no mames, es otro kirin ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero por qué me está tan mala suerte? Bueno, ya nada <ríe> Otro kirin, Por razón Ok ¿Por qué se me tocan puros kirins? No, no me gustan los kirins, ¿eh? Pues o se fuera una mezcla de otro animal con otro animal WTF Ok No nada dos kirinis tengo, a ver si me sale dos más, puedo hacer los este, neón ya, pero no creo que a ver, un regalo, creo que voy a comprarme como ultimate ya que ya voy a terminar el video ok a ver si ahora tengo suerte y me da un carro de esos mm, ok Ay, no, me se me fugió. Ya sacame el auto. A ver si ahora se pude bien. Sí, ahora sí. Ok. Vamos a abrirlo. Seguramente no me da nada bueno. ¿Qué carajos es esto? ¿Esto qué es? Ay, ¿qué? ¿quién es este? What? ¿Quién es esta persona? ¿Quién? What? No mames. ¿Qué? ¿Quién es este? Leonel Max. No mames. ¿Cómo se metió? mi servidor what the fuck ok no mami ya a ver otro otro otro regalo porque me, eh, me falta dinero en este video nos gastamos todo el dinero a ver que me trae qué pasa qué quieres bueno mami pero qué como quieres que quieres que te da un cambio de frost furia no yo no yo no puedo hacer nada estoy haciendo un video por el amor de dios ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Un globo. Pero ¿qué? Yo tengo. XD. Voy a ponerle. Estoy.. Chicos, perdón. Estoy. otra vez, perdón. Bien, Siguiendo... Perdón otra vez que.. Bueno. <risa> video. Video. Estoy haciendo un video, boludo que te metes? ¿Me días todavía? Eh, nada Ok, no sé si lo tengo agregado como amigo oh, ok, está bien <ríe> Ok, vamos Creo que ya... Ay, no mames Los dos personas están que apesta qué okay, vamos acá y... Voy a hacer el ultimate creo que en mi casa por esas grabaciones mal que he hecho, por eso que se... Tanto tarda el video y tanto se aumenta. Esto. Vamos, vamos. Ahora nos vamos... Creo que hubiera No sé. Creo que va a ser el último de ahora porque no ya, ya no tengo nada más que hacer. Y bueno chicos eh... aquí termina el video ya les mostré mi inventario todo mis juguetes me bueno, no tengo mi comida colchecitos que se aquí que me da cuenta el desgaste mascotas que les mostré todo favoritos y nada más guau Que cuento, Robuxo, detenidme esa cosa, o sea, ahí la mía. Nah. Bueno, yo no, yo no quiero ver su casa. <risa> bueno, eh, uh, se desapareció. Creo que se salió o no. Se salió. Sí, se salió. Creo que quería a conmigo, pero ya no, no quería traerla. Estamos haciendo un video. Bueno, eh, aquí terminaría el video porque creo que ya se está haciendo muy largo. No quiero que dure menos de... No. 30 minutos, ya que si no sería muy largo Así que ya no Goodbye chicos, si quieren más videos de Roblox Denle un like O me dicen en los comentarios O con solo mirar el video Ya me están diciendo eso Ok, adiós